gracias por seguir con nosotros. En esta oportunidad el equipo de Full Televisión y Primera Noticias tiene el agrado de tener en el estudio al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, que en esta jornada nos estará hablando de un tema muy importante. ¿Cómo está, querido ministro? Buenas noches a Primera Noticias. Buenas noches, Israel. Muchas gracias a Primero Noticias de Full TV. Estamos aquí en Santa Cruz. Eh, muy felices para, por el recibimiento y adicionalmente para comentar los datos de la economía nacional que se está recuperando positivamente claro en que estos sí. últimos meses. Es muy importante hablar de este tema porque le interesa mucho a la población y agradecemos también al ministro por haber accedido a esta entrevista de nuestra casa televisiva y poder hablar acerca de la reactivación económica en el país. Bueno. Preguntando eh, aún en este tema, querido ministro, coméntenos, cuando usted asume la cartera del Estado en proyecciones económicas, eh, ¿cómo fue asumir la posesión en medio de una pandemia y en medio también de un cuadro que tal vez no se esperaba de la anterior gestión? Bueno, eh, cuando asumimos el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el ex ministro Branko Marinkovic nos decía que nos había dejado 17 mil millones de bolivianos. Pero cuando llegamos a la cartera de economía y finanzas públicas, solamente había 3 mil millones solamente para pagar los sueldos y salarios de ese mes. ¿eh? O sea, ha habido una mala gestión económica el año pasado por el gobierno de facto, hay que decirlo así enfáticamente, un mal manejo de la pandemia con una cuarentena muy mal administrada de Israel, así que estamos en ese proceso de reconstruir la economía y ir recuperando le, eh, paulativamente la actividad económica en varios rubros del, en el país. Claro que sí, porque hay que recalcar que uno de la, bueno, una de las prioridades importantes de este gobierno actual es el crecimiento económico a nivel nacional, ¿verdad? Y por eso también estamos hablando de que en diferentes sectores productivos del, del país como tal se hace potenciar, bueno, se espera de que todo esto haya un crecimiento también económico, ¿no? Y, ministro, dígame, Bolivia en sectores productivos... ¿Qué debe potenciar para sobrepasar las proyecciones del FMI en un crecimiento del 5,5%? Bueno, esas son estimaciones que tiene el Fondo Monetario Internacional, como las que tiene también el Banco Mundial, la Cepal. Son metodologías para estimar eh, cuánto vamos a crecer. Nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en nuestro programa fiscal financiero firmado con el Banco Central de Bolivia, hemos establecido una meta de 4,4% de crecimiento entonces los sectores que más están creciendo Israel si me permiten, si es posible mostrar claro que sí son de abril a mayo ya la minería está aumentando en un 34,2% la construcción también se está recuperando en un 18% hidrocarburos en un 10% Industria manufacturera, donde se realizan la producción de bienes eh, manufacturados, 9,6%. Comercio, 8,4%. O sea, varios sectores de la economía se están recuperando de manera importante, de tal forma que a, al mes de abril ya tenemos una tasa de crecimiento de la economía del 5,3% acumulado. ¿no? El año pasado... Y mostramos este gráfico si es posible el año pasado a la misma fecha entre enero y abril de 2020 la variación era negativa estábamos en implosión variando negativamente en 7,5% y date cuenta Israel que para el mismo periodo para este año de enero a abril 2021 estamos ya creciendo 5,3% pero Cualitativamente hay dos, hay una diferencia sustancial entre enero y ma, enero y abril del 2020, tres meses, enero, febrero, marzo de 2020 no había pandemia. Claro que sí. Y la caída fue de 7.5. No creo que haya sido simplemente por el mes de abril. O sea, estaba muy mal manejada la economía por el gobierno de facto. Y obviamente el mal manejo de la pandemia. Eh, eh, ratificó este mal manejo económico. Nosotros, en, este, en el gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, en enero, febrero, marzo y abril, que son meses donde los cuatro son de pandemia, estamos creciendo al 5,3%. Y como te mostré Israel, varios sectores ya se están dinamizando, está bajando la tasa de desempleo, que es un elemento que... Posteriormente te lo voy a mostrar. Claro que sí, justamente vamos a eh, hablar de este tema del crecimiento también económico que es algo muy importante y hablando de porcentajes aquí con el ministro. Nos mostraba cuadros que relaciona eh, la anterior gestión, estamos hablando de bueno la presidenta Yanine Áñez como tal y todo su gabinete de, de personas que administraban el país y hasta esta jornada, bueno, desde que asumió... La presidencia, del movimiento al socialismo también se ve una diferencia que es lo que el ministro en esta ocasión nos hace notar a todo el país. Y Ahora hablemos también de la reactivación que se tiene que implementar eh, en el país como tal, porque vemos que hablando de economía se han incorporado en esta última jornada también en muchos medios nacionales. Se ha hablado de la inauguración de la hidrovía Itchilo Mamoré, que es algo que también tiene que ver con la reactivación económica del país. Coméntenos, querido ministro, a mí y a todo el país, de qué se trata este proyecto que está por inaugurarse este día lunes. Bueno, este, esta obra de infraestructura importante la está llevando a cabo el Ministerio de Obras Públicas va a ser un elemento importante si te das cuenta eh, y, eh, y toda nuestra teleaudiencia tener una hidrovía es como tener una autopista ¿no? donde obviamente la actividad económica tanto del puerto de Villarreal hasta el otro lado en Guayaramerín va a generar una serie de movimiento económico de transporte, de producción de un lado a otro, ¿no? Pero los detalles, digamos, de aquella de aquella infraestructura naviera importante en el la hidrovía -More, no, me gustaría que la pudiera venir, eh, venir a mostrar un poco el ministro de Obras Públicas, claro ¿no? que sí. pero de hecho va a ser un elemento muy importante para el crecimiento, para el crecimiento y el desarrollo del, del, de Cochabamba, del Beni, de Pando, de toda esa región. Claro que sí. Industrializar nuevas materias también es un tema importante que tenemos que hablar ya que es el sueño boliviano que aún falta concretarse. Ministro, ¿qué propuestas se trabajarán desde el Ministerio de Economía para concretar esta acción? Bueno, nosotros como Ministerio de Economía eh, conformamos eh, con otros ministerios el Gabinete Económico y, y uno de los ministerios importantes es el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ahí se van a implementar y se están ya generando proyectos de industrialización, de la química básica. ¿no? Hay muchos elementos que podemos nosotros como bolivianos hacerlos. ¿no? Desde fabricar nuestras propias, nuestros propios medicamentos, ¿ah? desde industrializar el borato, el borato son es una materia prima importante que se exporta y te devuelven en forma de una tina, ¿no? de baño, de los azulejos. Nosotros tenemos la materia prima, Israel, podemos industrializarla. ¿eh? Entonces, eh, el Ministerio de Desarrollo Productivo está generando una gama de proyectos muy importantes para ya eh, volcarlos a la industrialización inmediata. ¿no? También mm. ve la posibilidad de poder eh, obtener digamos, ya, eh, la, la, la, las llantas desechadas y generar a partir de ese proceso una eh, fábrica de llantas ¿no? para eh, eh, proveer al país. Pero todos esos elementos son discutidos en el Gabinete Económico, no solamente es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, está el Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Minería, de Hidrocarburos, Obras Públicas, Desarrollo Rural y Tierra, el Ministerio de Aguas, el Ministerio de Planificación. Entonces, todos estamos conjuncionando fuerzas a, a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora para ya guiar estos eh, proyectos a una maduración y realmente se hagan efectivos. Muy bien, querido ministro. Y ahora también si hablamos de activación económica y de la reactivación de todas estas cosas, también es importante hablar de una realidad y es... Tenemos que hablar de las problemáticas que también afectan a la producción nacional, como es el contrabando. ¿Cómo haremos, eh, querido ministro, y usted cuánto estima que afecte esta actividad irregular al a la productividad del país? Bueno, el contrabando es un elemento negativo, ¿no? Porque sustituye... Eh de forma negativa, ¿no? La producción nacional. Hay un viceministerio que está dedicado exclusivamente a esto que es el viceministerio de la lucha contra el contrabando y ya se ha empezado a tomar medidas importantes para luchar contra este flagelo en fronteras. De paso, el Senasac también ya está haciendo sus operativos, está, y la aduana nacional está coayudando, ¿no? La aduana nacional ya también su tarea no es hacer operativos contra el contrabando, pero coayuba y también está haciendo comisos ¿no? de camiones con soya, camiones que traen eh, detergentes, traen jaboncillos, están trayendo cerveza. Entonces, lo que se está haciendo ya se está luchando. ¿no? Las estimaciones las tiene el viceministerio de la lucha contra el contrabando. Y yo lo que sí me, si me permites Israel, quisiera hablarte de algo que es... Eh, central en, para la reactivación económica del Bien, país. claro que sí. Y es el FARIP. ¿Qué es el FARIP? Es el Fondo de Activación de la, Re, eh, de la Reconstrucción de la Inversión Pública, de la Reactivación de la Inversión Pública. Este fondo es de 2 mil millones de bolivianos. Es un fondo grande. ¿Y para qué sirve? Sirve para que las gobernaciones y municipios que tienen su contraparte local en proyectos de infraestructura, un camino, una carretera, y no han dado su contraparte, puedan hacerlo, puedan recurrir a este fondo, prestarse y terminar la obra. Si hay un puente, por ejemplo, que el gobierno nacional ya ha puesto el 70 y el 80%, por, 70, 80% en esta carretera, en este camino, y falta el 20% de contraparte del municipio y de la gobernación, que no lo pueden hacer porque en esta situación están económicamente sin recursos, pueden acudir al Farib y prestarse los recursos para terminar esta infraestructura. ¿Qué genera esto, Israel? Genera transporte. Genera que la, las señoras que venden comida puedan vender a, a, a las personas que ahí están cerca de esa obra. Se vende cemento, fierro, pero lo más importante empleo. Las personas que van a trabajar en esa parte de la obra para concluirla también van a ser beneficiados es un fondo importante de dos mil millones de bolivianos que va a dinamizar la economía del país claro que sí, y sí, tenemos que hablar también de empleo, hay que hablar también de la otra contraparte que es el desempleo porque justamente el año pasado ministro las pequeñas y medianas empresas fueron totalmente golpeadas por el tema de la pandemia y también por diversos tumultos que se dieron a nivel nacional por eh, las cosas que también en su momento se hablaron. Ahora, eh, querido ministro, ¿qué planes se tiene desde el ministerio para seguir apoyando a este sector que fue golpeado el año pasado y ahora todavía está en punto de querer reactivarse con el tema de la pandemia? Mira, ya desde el Ministerio de Economía hemos logrado eh, ya cancelar como 600 millones de bolivianos en obras que estaban 100% concluidas y no estaban pagadas. Las constructoras necesitan, para seguir moviéndose en otros proyectos de inversión, necesitan que les, se les cancele estas obras impagas. Se ha, y ha pagado por 600 millones de bolivianos, como te decía, en carreteras, en mantenimiento de caminos, en hospitales, en colegios que, sea, que el propio hermano presidente Luis Arce ha ido inaugurando y eso dinamiza la economía. Mira, la tasa de desempleo en julio de 2020 estaba en 11,6%. Más o menos 400 mil personas de los 4 millones de fuerza laboral que somos, de personas que pueden aportar al, al empleo y al trabajo, el 11,6%, casi 400 mil personas, no tenían empleo. Hoy ya esta tasa ha reducido a 7,6. ¿Efecto de qué? De que se está reactivando la construcción. La construcción se está reactivando porque el gobierno está invirtiendo más, está metiendo más recursos, y creemos que esa fórmula importante de darle fuerza a la inversión pública es el camino correcto Israel para reactivar la economía. El gobierno de facto lo proscribió, anuló la inversión pública y esos son los resultados que hemos visto el año pasado. Pésima, eh, desem, pésimo desempeño de la actividad económica. Hoy estamos apostando a este motor clave de la economía nacional y estamos viendo los primeros resultados. Claro que Positivos. sí, querido ministro, por supuesto. Y esto es algo que nos interesa saber eh, lo personal y también, por supuesto, la población boliviana quiere informarse acerca de todas estas cosas y de la reactivación, que era uno de los temas que estábamos abordando en esta noche con el ministro. Muchas gracias por su gentil compañía, querido ministro. Ha sido un placer para la Casa televisiva y, por supuesto, para mi persona y todo el equipo de Full Televisión tenerlo esta noche con nosotros y haber informado al país acerca del crecimiento que se ha ido dando en estos últimos meses en el país. A ti, Israel, más bien la, el agradecer soy yo por la invitación al programa Primero Noticias de Full TV. Y vamos bien. a estar viniendo cada vez que nos inviten. Claro que sí, muchas gracias, querido ministro. Y con esto nos vamos a un corte comercial.